Hola a todas y todos, soy Alfes Pro y hoy os traigo este Tochaco que os voy a enseñar aquí, todos estos de cómics con algo más. Por cierto, este vídeo viene directamente de un unboxing que realicé porque son autorregalos del día de mi cumpleaños y vamos a simplemente a daros una pequeña reseña porque son cómics muy interesantes para regalar, para disfrutar o si eres docente para aplicar en tus tutorías o en cualquiera de tus clases como detonante de otras temáticas Empezamos En la primavera del 2020, las ventanas del frente de nuestro edificio se convirtieron en un conjunto de viñetas de cómic. A determinada hora podíamos ver a las personas desayunando, eh, tomando un refresco o aplaudiendo a las 8 de la tarde. Astiberry y la Fundación Cultura en Vena reúnen en este cómic a un elenco impresionante de autores y autoras de cómic como Paco Roca, Cristina Durán, Ana Galbañ, Nuria Tamarit o Alfonso Zapico nos ofrecen no solo típicas historias de la pandemia, sino algunas historias con una fuerte reflexión social que nos hagan pensar sobre aspectos relacionados que pasaron y que están pasando todavía por culpa del de COVID-19. Y seguimos con este otro cómic con algo más en tu seno este cómic, eh, que por cierto, ya solo por el hecho que eh, sus beneficios van íntegros para una asociación contra el cáncer, merece la pena comprar. Postal Kids y la asociación En tu Seno, juntamente con la, en colaboración con la Universidad de Valencia, destaco igual que en el libro anterior, el prólogo de Álvaro Pons. Pues como digo, recalca la importancia de la investigación que no debe de parar. Cada día más es posible la superación de esta que se llamaba larga enfermedad, pero que hay que decir con todas sus letras. El cáncer de mama se puede superar y este libro colabora de manera directa en esa superación apoyando la investigación. Por cierto, en este cómic y en alguno más de los que os voy a presentar, una de las autoras que tenemos es Sara Soler. Por aquí os dejo una tarjetita del cómic que analicé, As, un cómic que me encantó y aquí tenéis la tarjetita por si os interesa. Continuamos con el siguiente cómic, en este caso de Cristina Durán y Miguel Ángel Giner Bou, una posibilidad, es un integral porque recopila en realidad dos cómics y la temática es sobre parálisis cerebral y, en, y también sobre, ah, nos habla sobre la adopción. En este caso me interesó el libro a nivel personal, una pequeña nota, no suelo hablar de cosas personales, pero estuve hace, comencé hace 10 años y estuve 3 años en un voluntariado en Irlanda con personas, con residents, en un Cheshire Home, con parálisis cerebral y me interesó mucho el cómic de Cristina y por supuesto lo recomiendo eso y el voluntariado, aunque aviso que no es fácil como muy bien comenta Cristina, y ella que lo tendrá en el día a día, no es fácil y son experiencias que te cambian la vida totalmente. Y seguimos con este cómic, Voces que cuentan, una antología, en este caso de Planeta de cómic, un cómic hecho íntegramente por mujeres, ya sea la, las que guionizan las historias como las, las que realizan el dibujo y el color. Es un cómic feminista, es un cómic que busca empoderar a la mujer y en definitiva aborda muchos temas de justicia social que las mujeres que aparecen en este libro creen interesante que conozcamos. Ah, por cierto, si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, dale la campanita os podéis ver otros vídeos, como he dicho, el de Sara Soler o de otros cómics relacionados con temas interesantes, aunque también hago, voy a dejar este tochaco por aquí. Y seguimos con Loba boreal de Nuria Tamariz, de nuevo otra autora valenciana que nos ofrece una historia, una cruzada de una mujer rodeada por un mundo machista que la ignora y que se va en busca del oro... Bueno, no contaremos mucha cosa más. Es un cómic que... Bueno, el dibujo de Nuria Tamarit... Hay algunas Splash page que son verdaderos cuadros. Eh, por ejemplo, mirar este que veis por aquí. Además de, de ese algo más, de esa crítica que contiene el cómic y que siempre nos, nos suele ofrecer Nuria en sus obras. Me creaba una sonrisa esos guiños que hace a su tierra con esos paisajes de naranjos, la, la típica alquería que se ve en algunas de esos, de esos flashbacks de la protagonista. Un saludo a, a Nuria y eh, lo boreal Comicazo cómicazo que recomiendo. Y ya el cómic ahora simplemente es por si queréis Pasar más allá de leer un cómic y utilizarlo, si sois docentes, en vuestras clases o simplemente en casa con vuestros chavales, con vuestros hijos y con vuestras hijas haciendo un cómic, ¿por qué no? Pues tenemos este cómicazo de Scott McCloud, Cómo hacer cómics, que nos va a dar un, pequeñas ideas porque hacer cómics no vale aquello de yo no sé dibujar, este hacer cómics eh, de Astiberry también. El anterior, por cierto, de, de Nuria Tamarit, Nova Boreal, era de La Cúpula, no sé si lo he dicho. Estamos pasando por, por varias editoriales. Y para entender, este es con MacLeod, antes, este es un bestseller, no sé cuántas ediciones lleva, esto lleva... Lleva seis ediciones este libro. Entender el cómic, el arte invisible, también de Scott McCloud. Con estos dos cómics nos van a dar ideas para poder trabajar el cómic también de manera diferente. Bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado. Suscríbete al canal y aquí tenéis un buen tochaco de cómics con algo más. ¡Hasta la próxima!